¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Avercid y los invito a llevarse conmigo y mirar este caballero gigante trucho En esta ocasión no me encuentro solo sino que estoy con mi compañero en el crimen estoy hablando ni más ni menos que de Caco ¿Cómo están comunidad querida? Nico, placer como siempre Un placercísimo como siempre Caco la comunidad tengo que decirte que te extraña Hubo dos comentarios que preguntaban, ¿dónde está, ¿Dónde está acá? <risa> <risa> bueno, andaba, no andaba muerto, andaba trabajando, vamos a decir, muchas cosas que, en las que ya se sentía. Porque, porque, bueno, porque hay cosas hay cosas por hacer, hay mucho por hacer En esta ocasión, por ejemplo, una de las cosas que tenemos por hacer es eh, Esta reunión que tanto nos prometimos, Caco, de, de que vos vengas a jugar con este caballero celiaco gigante bueno, la cuestión que hago es que este es el último que tengo de esa colección de gigantes eh, De los cuales completan los tres de oro que se hicieron en este tamaño Se hicieron solo tres dorados y yo poseo los tres, soy Felipe, poseedor de los tres <risa> Hay otros dos que son de Asgard que me encantaría tenerlos, pero tampoco me desvivo ¿Sabes cómo lo conseguí esto? Lo cambié por un Géminis Pero de los que venían en blister, con toda la armadura de plástico Sí, sí Uno de esos completo vos. Una locura Mirá lo que es esto, pesa kilos, yo te pido que empecemos inmediatamente con esto, te invito a que analices el muñeco. Bueno Caco, la clave para armar los caballeros del zodíaco, ¿cómo es? Y la clave para mí siempre es empezar de abajo. Ahí tenemos las piezas de las piernas, ¿cómo brillan? Como la puta madre. La verdad es que es un milagro que este este juguete se conserve en tan buen estado Y acá en el Bunker de sí va a estar a salvo durante, durante bastante tiempo más Encaja perfecto, viste? Encaja, Uf. Epa, una zafadilla, no es nada Ahora vamos a la parte de... ¿Cómo se llama eso? Las gambas <risa> Los muslos Los muslos <risa> También brillando como la puta madre ¿Cómo le estás sintiendo hasta ahora? Eso. Ahí va. ¿Qué sentís en tus dedos mientras le vas poniendo la nódula, el armadura del caballero? Una nostalgia tremenda, la verdad es así. Ahora pasamos a la falda Tiene tanta estabilidad que le puede dejar hasta los brazos ahí, mira. Sí, sí. Para que el interior sea más cómodo Ahora sigue la falda, ¿no? Mostré la falda en todo su detalle Claro, porque la falda es, es un espectáculo en sí mismo Ahí, ah, da la vuelta Vamos a mostrar cómo está por atrás. Mira lo que es, eso, es todo, eso es todo metal. Abrilo. No, oh, está. Ni siquiera hace ruidito. Oh. <risa> el, el roce de los materiales es muy agradable, ¿no? Súper. Bueno. Super... Encaja bastante bien, debo decirte. En la cintura del muñeco encaja bastante bien esa pieza. Así que los dejo solos y vos me vas contando. Los agujeritos están en la espalda. Y encaja sorpresivamente espectacular los dos agujeritos ¿Encaja muy bien? Porque uno diría que ya a estas alturas, para ella, con empieza se empieza a volver impreciso Pero viste que, ¿no te parece que la falda lo vuelve más estable? Fue exactamente la sensación, fue... No solo despejó así todas mis dudas por completo, la ¿verdad? La hermosa pechera eh, Está manufacturada en oro puro, si no me equivoco esta sí, es la única pieza. Es un ejemplar en oro sólido de menos 18 quilates. Y bueno, vamos a vestirlo. Vamos a vestirlo. Como si fuera un. como si tuvieras puesta vistiendo a un guerrero para la batalla, como si fueras un escudero. Entonces el, el escudero gigante de este caballero. La, la otra parte de la. parte partecita de atrás, que serían los homóplatos. Sí. Que esto. Eh, ¿Querés que te ayude con esto? Podría sostenerlo con las. con los hombros, que los hombros debo decir. Anda poniéndole. Los hombros debo decir que es la parte más inestable de este muñeco. Acá es cuando empiezan los problemas. Así que yo te diría, Kako, que antes de ponerle esta parte de arriba, de le camas, pongamos nos, los, brazos los, los, los brazos. los brazos que se componen de este jueguito. De brazo y. No, brazo sería este y antebrazo. El brazo lamentablemente está quedando sin color. Fíjate que el brazo encaja muy bien. Claro, según eh, el, el nombre oficial, el de abajo es el antebrazo claro. y el de arriba es el brazo. Eso lo dicen los manuales. ¿Qué tal te parece? te, te, te resulta difícil? Sí, el, sí. el brazo lucha, ¿no? Da, da, da una peleita. Apenas. Es el, el conjunto de brazo y sí. el antebrazo. El, el, el... Esa. El anterazo lo recontra sostiene. Bueno, ahora sí, sí la, parte, la parte de la espalda. Esta parte la tenés que trabar en esos agujeros con los hombros que tienen unos palitos re largos. por Dios, que sacar toda la mierda. Hmm. Esta es la parte que se siente menos. Bueno, están buenísimos los hombros, igual. Están, sí. están la verdad es que Mecanismo. están iguales al, igual de buenos que las otras piezas. Miren lo que es eso. Está tremendo. Eh, oro, oro blanco Y hace... Justicia totalmente al original a la armadura que vemos en el anime No es impresionante Y ahora, bueno eh, Si querés y yo armo esto Que es eh, la, El casco Que el casco En este caso Está incompleto le falta una cosa, pero medio que se puede armar un casquito improvisado Así que el casco con las dos caras Mira que es esto Estamos practicando la joyería Es básicamente el casco, sí, sí Y vamos a ponérselo ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Dios Quiero mío! Uno de los guerreros más poderosos Vamos a dejarlo parado Para que lo vea todo el mundo De santuario Puede quedar mejor, ¿eh? Bueno, Caco, ¿qué opinión te merece esta pieza? Sin dudas, ahora es imponente cuanto menos. O sea, la cantidad de oro, plata, bronce, platina y oro blanco que tenemos entre nuestros ojos. Es increíble cómo brilla, ¿no? Brilla Por todos justo lados. como las estrellas del cielo. Por todos lados brilla. Eh... Lo giraría, pero esa es la cosa de nuestras figuras, ¿viste? Quedan ahí. Claro. Las, las mueves y empiezan a caerse por ahí. Claro. Pero esta figura, fíjate que se mantiene en pie mucho tiempo, es muy firme. Así que yo eh, voy a probar de girarla, para así podemos ver también cómo es por detrás. Corremos riesgo, por supuesto, de que se derrumbe, pero mirá. Mirá cómo se queda. El casco ya le quedó medio chueco, mirá, un hombro. Mira, está increíble, boludo, es puesto un pequeño ser humano, se siente, ¿no? Un pequeño ser humano místico armado para la batalla, totalmente. Mirá lo que es eso. Eh, bueno, muy buena figura y no nos vamos a privar del placer de ver el tótem. Totalmente, totalmente. Bueno, el tótem consta de varias partes que son un tanto confusas. Eh, empieza por estas dos piezas. Y después unos brazos. Que hay que entender cuál va con cuál. ¿Vos tenías alguna técnica para esto? Ah, si son izquierdo, izquierdo con izquierdo, derecho con derecho. Sí, no es, no es una técnica cuando se trata de totales. Ahí es. La pieza de rompecabezas. ¿Cómo mierda va esto, boludo? Ahí va. Estas dos van juntas. estas dos también van juntas. Esto se le encaja. Tiene que estar así, creo. Se le encaja de un lado. Uf, re firme, boludo. Re firme. Y. Del otro. Super firme. Eh, así que bueno, te invito a armarlo. ¿Recordás cómo se hace? No realmente. No realmente porque. Que es de los caballeros menos que menos he tenido, por no decir, no he tenido en ninguno de sus formatos, lamentablemente. Y bueno, el secreto como siempre es empezar desde abajo. ¿De Así abajo que poner la falda. Va la falda en su posición original, digamos, ¿no? Sí. La falda y el pecho van en su posición original. Y los hombros también, va todo igual. La diferencia es que las piernas van, en como tiene cuatro brazos, las partes de, la, de las piernas van en uno de los brazos. Y no me preguntes cuál era. Así que hoy lo vamos a armar de una manera medio random, quizás. Pero, Sabrán... Me perturbaría más de un sí, erudito hay... de... 2006. Sabréis perdonando los, los puristas. Pero bueno, nosotros hasta acá llegamos. Ponerles ya las sombreras. Y vamos a apretar este... Ahí, los <risa> brazos. Creo que en el totem las sombreras entran mejor. Sí. Qué lindo, boludo. Porque. No solo entran mejor, sino que. Su propósito es ese: estar quietas. Entonces. Bueno, ahora ponerle las, las máscaras en los costados. Las máscaras. Para de... que te lo desarmo yo. ¿Qué porque el casco. Si se rompe el palito, mejor que se me rompa a mí y que termine todo bien entre nosotros, ¿no? <risa> Toma. El casco va acá. Ahí va. Eh, es hermoso poner el ahí. Uy, es sí, con el gajito ahí. que caritas trabajo Sí, sí, sí, es increíble. Con cada, las erosiona un poco también cada vez que las encajas, ¿viste? Buenísimo. Y ahora viene la parte tricky: que es lo siguiente. A ver, tenemos este vaca, acá. Pero encajan como el culo algunas piezas de estas. Estas dos creo que justo encajan bien. Pero después hay que poner esta pieza acá. Que creo que se cae. Hay una pieza que se cae. Eh, de este lado creo que también va a esta. O me parece que lo que pasa. Hay un agujerito que falta. Eso es lo que ocurre. Acá. No, en el brazo también. Uh, lo desarmé todo. Bueno, quedó, ese quedó eh, de pedo, eh, te digo ¿Dónde? Y le faltan los antebrazos que llegan acá ¿Dónde? Acá y ahí No, si esto piernas. pierna... Ah, si sí te das cuenta dónde va cada uno ¿Por qué? Porque, ¿Por las piernas? O sea que este no acá. Mira, en, en va este acá Claro, en las piernas tiene que haber agujero para el, para el otro, ¿no? De la pierna para el, para el muslo No lo había pensado de esa manera, eh Ah, ahí está. <risa> Entonces esto quedaría así, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Ahora, no sé si este, si este par va de este lado o del otro. ¿Qué se cayó? Una pierna. Uff, oh, ya empezamos con los derrumbes. Eso era lo que llevaba a que estos juguetes. Asesinos ah, de estos juguetes. Duren tanto, ¿no? Porque no era solamente salió de la pieza. Y mira, claro, es, implicaba que controlar que la dedicabas y, al máximo. Y que además le dedicabas este tiempo para observar el resultado después. Nada más, viste, como que ver la armadura con su brillo. Eh, apreciarla. <risa> Creo que de, eh, como que. Va muy bien con el sentimiento que te provoca el dibujo animado Desde Esa cosa del, de lo bello De la contemplación, de lo cósmico Esos brillos que tiene la armadura Por todos lados, madre. Y la forma y todo hace que flashees Así que Yo creo, creo que esto lo voy a dejar en la repisa Así armado voy a hacer un lugarcito Porque está impresionante Muy bueno, la verdad ¿Cuál es tu opinión final? Y más o menos esa, ¿no? Que es... No es, una, no es una aventura directa, digamos, es como que te lleva, es todo un proceso. Todo un proceso que implica un montón de paciencia, ¿no? Pero el resultado final vale la pena totalmente. <risa> en, en ambos casos, ¿no? En, tanto en el guerrero como en el torre Esa es la, la, la eterna dicotomía, ¿no? De los caballeros de soldado, ¿cuál, ¿cuál dejar? ¿Cuál hacer último? ¿Cuál hacer primero? Sobre todo si, claro, tenías la dicha de tener tantos, ¿no?